Abogado, que no lo de conectarse Sabemos. Sí, en efecto de desarrollar esta audiencia, ya hemos esperado por nueve minutos, son las 7.39. y 39, El juzgado octavo penal municipal con funciones de control de garantía de la ciudad de Bucaramanga, cuando son las siete minutos. Hoy, 21 de noviembre del año 2022. Eh, el juzgado instala la audiencia de, solicitada por la defensa de la señora Yesenia Rodríguez Monsalve, eh, denominada permiso para trabajar. Esta solicitud se presenta dentro del proceso que se sigue en contra de la mencionada ciudadana por el delito de resertación. Proceso número 680160 59 2020 04624 A efecto de establecer quiénes se encuentran presentes en esta audiencia, pues observo que está la señora Yesenia. Señora Yesenia, tenga la bondad, active su cámara, por favor. Señor, mi nombre es Yesenia sí. Rodríguez. No la veo. Su cámara. Mi su nombre cámara. es yes Solo la cámara. Bueno. La cámara, activa la cámara para verla y escucharla. Seguro. Sí, Señora Yesenia, ¿sí ¿me está escuchando? Sí, señor, ya tengo sí. activada la cámara. La veo. Bueno, haga su presentación, tenga la modular, por favor. Su nombre completo. ¿Sí me está escuchando? Señora ¿Sí? Yesenia, ¿sí me está escuchando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya tengo activada la cámara, doctor. No, no, no la a mirar. ¿No me alcanza a ver? No, no la veo. Ah, pero tan raro, yo la tengo activada. ¿Ahora sí? ¿Usted está en un computador o está en el teléfono? En el teléfono. Intente salir y entrar nuevamente, por favor. Bueno, sí, señor. Tenemos aquí también un señor abogado defensor. Doctor, para que active su cámara y haga su presentación, por favor. Buen día, su señoría, y representación de la señora Yesenia Rodríguez Monsalve, Alexander Fabián Blanco Luna, identificado con la cédula de ciudadanía 1098-692-975. Tarjeta profesional 374015 del Consejo Superior de la Judicatura eh, para notificaciones del canal digital abogado Blanco gmail.com y los demás datos ya se encuentran consignados junto al de... Muy bien, tenemos entonces la publicación de la señora análisis y del delegado fiscal. Gracias. Yes. Que no sale la cámara. Ya, ahora sí la vemos. La escuchamos. Oh, bueno. la vemos. Por favor, sus nombres. Qué tal ahora sí, ahí la vemos. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Ya, ¿Se puede identificar, por favor? Mi nombre es Yesenia Rodríguez Monsalve, eh, número de cédula 63526387, 387 de Bucaramanga. Muy bien. Tenemos entonces la munición del delegado fiscal. <coughs> No escucho nada. No importa, ¿dónde está esto? Buen día, señora Yesenia, es que todavía no ha iniciado. Ya, listo. Bien, tenía dificultad el señor fiscal. Vamos a ver. Doctor, para que haga su presentación, doctor Jairo. Muy buenos días, su señoría. Muy buenos días, señor secretario, señora Yesenia y doctor Fabián Blanco. Eh, se presenta Jairoberto Rosa Rosteguicala, fiscal quinto especializado, estructura de apoyo. Dirección para notificaciones ya en registros anteriores con relación a este mismo caso. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, eh, nos encontramos eh, constituidos las personas que, pues, que se hacen necesarias. En este caso pues, se trata de una audiencia de permiso para trabajar. Está conectado a, a el abogado defensor y la ciudadana que está con detención domiciliaria. Doctor, no eh, se le escucha. No se me escucha, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí me escucha, doctor? Doctor Payán, ¿sí me escucha, doctor fallán Perfecto, doctor. Eh, Yesenia, ¿me escucha? Sí, señor. Perfecto. Es el delegado fiscal, ¿es usted? No le escucho, no le escucho. ¿A me... aló, aló, aló, aló, ¿me escucha? ¿Sí, me... sí, señor, le escucho. Ah, bueno, ya. ¿Usted sí la escucha? Ya, ya, ahora sí la escucho bien. Okay, perfecto. Bien, entonces, decíamos que la señora Yeselia, que está detenida en domicilio, pues está presente, el abogado defensor, el fiscal delegado, sí, esta presencia de las partes aquí, pues, hace viable la realización de esta audiencia. Pues, tengamos constancia, que por acá también se notificó al Ministerio Público, pues no comparece, eso no es pues no validar que se pueda llevar a cabo esta audiencia. Bien, entonces, doctor Fabián, vamos a considerar el uso de la palabra para que usted le sirva sustentar la petición que nos concita, o nos mantiene aquí unidos en esta sala de audiencia virtual Tiene usted el uso de la palabra. Doctor Fabián, trata de, de cuadrar su cámara, doctor. La tiene... Doctor Fabián, tiene su cámara, está su imagen está su imagen eh, horizontal muchas gracias doctor Fabián si ¿sí me escuchó Sí, señor es que tiene la imagen horizontal doctor, es que presenté presenté problemas con la conexión ¿Vale? de, por, por medio del ¿Vale, pc y estoy conectado desde el teléfono móvil listo, hágale, ahí lo vemos y lo escuchamos, listo tiene si usted el lo de la palabra listo Muchas gracias, su señoría. La situación familiar y económica de la imputada. Su señoría, eh, la totalidad de los ingresos de ese núcleo familiar conformado por Jonathan Javier Barco Rincón, mi poderante Yesenia Rodríguez Monsalve, y los dos niños eh, menores de edad que no superan los cinco años quienes residen junto a mi poder Dante y a su otro familiar en la calle 19, número 1661, barrio, Ola, barrio Olas Altas, de la zona norte de la Junta de Acción Comunal, expedida por su presidente, y que le adjunté a la presente solicitud. Pues señoría, de acuerdo a la jurisprudencia y a la sala de casación penal, no basta acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia, ya que también se debe evaluar ese grado de protección del niño, de la niña o adolescente, establecer la ausencia de otra figura paterna o familiar encargado de su protección, cuidado y sustento y considerar la naturaleza del delito. En concordancia a esos requisitos considero que cumplen la cabalidad con mi poder Dante. Esto debido a que Yesenia Rodríguez Monsalve tiene a su cargo los dos menores, como lo son la menor DNBRR y el otro menor JKLR. Con sus respectivos NUI, eh, adjuntos a la presente solicitud familiar, que estén en esa posibilidad de cuidarlos ya que ellos eh, estos menores solo cuentan con su madre Yesenia Rodríguez quien tiene la obligación de asumir la protección integral esto debido a que el padre de su hijo y compañero permanente también está vinculado a la presente investigación lo anterior es solicitado con el fin de salvaguardar el principio de igualdad e interés superior de los niños niñas y adolescentes. Su señoría, esta solicitud de permiso de trabajo se vienen dando por fuera de su residencia personas privadas de la libertad en prisión domiciliaria como derecho al trabajo. A un derecho... De suerte que para una persona con detención domiciliaria pueda acceder al permiso para trabajar se encuentra obligado a suministrar al juez competente para su autorización todos los medios de conocimiento necesarios para verificar en cada caso particular las condiciones en que se van a desarrollar. ¿Dónde se va a desarrollar la labor, su señoría? Se va a desarrollar en el local comercial de Yesenia Rodríguez Monsalve quien está autorizada por el Ministerio de las Tecnologías y la Información bajo el número 2185 del 12 de septiembre del 2022, resolución que le adjunté junto a la Cámara de Comercio. La ubicación de la labor en el sector norte de la ciudad de Bucaramanga, es Casas Cuadras de la residencia de la imputada en la calle 21 Norte, la labor se va a desarrollar en el horario comprendido de lunes a sábado, sin exceder las 48 horas semanales permitidas de la siguiente manera, en un horario de 9 a 12 y de 1 a 6 p.m. Esta labor se va a desarrollar en la misma localidad del norte de la ciudad de Bucaramanga, en cuadras de su residencia, donde el INPE puede verificar fácilmente su labor. De acuerdo también a la situación familiar eh, que le mencioné anteriormente, su señoría, es necesario hacer fuerza al aspecto familiar. Su esposo y padre, los menores, quienes podría brindar cualquier apoyo de cualquier índole, también se encuentra privado de la libertad con esta medida invasiva de detención domiciliaria. Para poder subsistir la familia Rincón Rodríguez, eh, su señoría, están a la mendicidad delante porque nadie discute quién es señalado y violar una norma penal queda sometido a los rigores de unos procedimientos y sus consecuencias. Pero lo que tampoco puede desconocerse es que la ley penal en búsqueda de una sanción penal que no se sabe si se va a imponer o no dejar desamparado a una familia. Y si lo hace, tiene el Estado que suministrar obligatoriamente las previsiones materiales para que ella perdure mientras se sustrae esa actividad productiva. A la gente que es a la gente el hecho que se investiga. Señoría, el funcionario judicial, entonces. En este hecho debe analizar, en este caso, quien se priva de la libertad por alguna obligación alimentaria, por alguna subsistencia de una persona, que además por ley esté obligado, esté procesado el cumplimiento de deberes, obligaciones alimentarias, en este caso es sus hijos menores y su cónyuge. Le nombré anteriormente, a su señoría, se va agotando y esta familia depende económicamente del local comercial de mi prohijada Yesenia Rodríguez. Ya no existe capital para pagos de obligaciones del hogar como lo son los préstamos que ha recurrido la familia Rincón Rodríguez de familiares, amigos o terceros. Señoría, para ello debe recurrirse a la legislación civil y procura el establecimiento de dos aspectos acá importantes. Primero, la obligación de man legal de manutención respecto al primer punto, en la ley está señalado y regulado quiénes son los titulares de derecho en alimentos en Colombia. ¿Quiénes son? ¿Al, ¿A quiénes se le deben alimentos? Primero al cónyuge, segundo a los descendientes legítimos, tercero a los ascendientes legítimos a cargo del cónyuge culpable, al cónyuge divorciado, separado, a los hijos naturales, su posterioridad legítima, a los nietos naturales, a los ascendientes, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos, al que hizo una donación cuantiosa, cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada, entre otras. Como derecho fundamental, su señoría, eh, la ley señala que son los padres quien deben sostener y educar a los hijos. Mientras sean menores de edad o impedidos. De allí entonces, mi prohijado tiene la obligación exigible que se demuestre, que se demostró acá con los registros civiles de nacimiento que puse de presente y documentos también de un cónyuge que depende también del procesado, precisamente porque el cónyuge también se encuentra aquí vinculado. Esa estabilidad laboral que traía Yesenia Rodríguez Monsalve y que hoy en día carece, al parecer, eh, esta medida de aseguramiento está dejando en quiebra a esta familia que está siendo sometida a un proceso penal. Es necesario que aproveche la edad productiva propia de su edad. Esto solo se puede lograr, su señoría, con un permiso que le otorgue su despacho. En cuanto a lo que se entiende por alimentos con la subsistencia, se puede acudir a la misma legislación civil, el cual se precisa normalmente su subclasificación, lo cual no es otra que alimentos congruos necesarios, cuya explicación sobra por la calidad de abogados que ostentan los sujetos procesales y demás intervinientes. Ahora, el hecho de que una persona esté privada de la libertad no quiere decir que desaparezca esta obligación legal de contribuir con la subsistencia de las personas que él depende. Por tanto, al menos mientras se ostenta la calidad de procesado y la de no condenado, el Estado debe brindar la posibilidad de cumplir sus obligaciones pues de lo contrario se estaría vulnerando el artículo de la Constitución Nacional, su señoría, en su artículo segundo, en cuanto a la promoción de prosperidad y garantía de esos derechos y principios, etcétera. Es precisamente lo que se pide, su señoría, es que esta solicitud que puse de presente con el certificado de la Cámara de Comercio, eh, tan como propietaria del establecimiento de comercio Ivalesel Iba donde desempeñará labores que serían en el municipio de Bucaramanga el mismo municipio donde se está desarrollando la medida de aseguramiento y sería escasas cuadras de su residencia este establecimiento de comercio de Yesenia Rodríguez Monsalve no es ficticio, está constituido hace más de cuatro años en los, en los documentos legales que están al día, incluso respaldados por el Ministerio de las Telecomunicaciones, su señoría. Y sustento que se confirma con los documentos en regla que traen al día de hoy. Eso, señoría, para demostrar que no se está violentando ese fin constitucional que se pretende proteger con la medida de aseguramiento, pues no tendría que hacer largo precisamente estas labores, podrán cumplirse en horas del día que no obstruya absolutamente nada. Esa oportunidad de manutención, de obtener sus propios recursos en un lugar muy cercano donde se encuentra privada de su libertad. Eso precisamente, su señoría, garantizando esos derechos de esos menores, de esa familia, porque la detención domiciliaria no genera por sí solo alimentos. alimentos. Ese suministro solo se da cuando la detención es intramural. Por ello he traído conmigo lo que hoy he afirmado con estos documentos que sustentan mi tesis, la etapa productiva que tiene el procesado permitirá que aún con todas esas limitaciones de libertad que tiene, pueda obtener sus recursos. Por eso, su señoría, con su calidad de juez constitucional, le ruego garantizar esos derechos, entre otros, el derecho al trabajo y especialmente el mínimo vital, que es esencial. Hay unos menores que requieren de una protección inmediata. Protección que se podría materializar con ese permiso que se le está solicitando, su señoría. En esa ponderación de derechos fundamentales que le estoy solicitando, su señoría. Eh, los elementos ya se los allegué al correo electrónico. Queda queda debidamente más que justificada esta solicitud de permiso por parte de este abogado. Muchas gracias, su señoría, y quedo atento. Señor delegado, ¿ya tiene los elementos en su poder? No, su señoría, no me, no me han sido remitidos. Doctor, para que le remita al delegado fiscal los elementos, doctor. Sí, señoría. Ahí acabo de enviar el correo, doctor. Voy a llamarle. ¿Listo, doctor Jairo? ¿Quieres hacer uso de la palabra? No, Activa, me aquí no, no, no me han llegado no los llegué, documentos no. todavía. Oh, perfecto. Ok. Yo también se lo vendí en todo hay. No me ha llegado nada todavía. Me he llegado, El doctor, ya me sale en la, en la carpeta de enviados a Sí. Pero no me ha llegado todavía aquí, Doc. Ay. No están de puta no en el spam. Mire para ver, doctor. Spam, doctor. Voy a revisar. No, no hay nada. Ya, ya llegó, doctor. Listo. Cuando considere, pues, puede hacer uso de la palabra. Listo, doctor. Pero un momentico, ya revise ya ¿Listo, señor juez? Listo, doctor. Gracias, señoría. Estoy atendiendo precisamente a que el derecho al trabajo, contemplado dentro del artículo 24, eh, perdón, dentro del derecho, artículo 25 del derecho al trabajo de la Corte, de la Constitución Nacional, efectivamente eh, es un derecho que le corresponde a los ciudadanos y, e incluye efectivamente las mismas decisiones que de la honorable Corte Suprema de Justicia sobre eh, la posibilidad de que este derecho a trabajo no sea restringido tampoco para quienes se encuentran precisamente inmersos en alguna investigación y particularmente dentro del tema de eh, investigaciones y particularmente en detención domiciliaria, como es en el caso que corresponde a Yesenio. El trabajo carcelario pues lógicamente cumple un objetivo primordial y es la resocialización de los reclusos y particularmente también se aplica para eh, los eventos en investigación. Entonces es importante pues, reconocer que efectivamente eh, es, es una necesidad que efectivamente le corresponde a todo ciudadano y quienes igualmente eh, se encuentran inmersos pues lógicamente investigaciones tengan el mismo derecho a los ciudadanos comunes corrientes dentro del horario establecido precisamente por las mismas razones constitucionales que corresponden al horario, al horario de las 48 horas semanales dentro del de área también que sea circundante al sitio donde está eh, ejerciendo precisamente el cumplimiento de la detención domiciliaria que para el caso de y ese niño periódicamente pues, se conoce que ha estado eh, inmersa de pronto en, en una serie de conductas relacionadas en la indagación con receptación de celulares y que efectivamente, pues el, el, la solicitud se dirige precisamente frente al tema de trabajo con telefonía móvil, pero se le advierte precisamente el, de la necesidad de no volver a incurrir en la conducta penal que, que, por la cual está siendo investigada. Y que es necesario que efectivamente se sometan los parámetros dados por el, el, el legislador y particularmente también por el imped que estaría a cargo precisamente de la revisión de eh, sus condiciones dentro del horario que le asista y particularmente en el sitio que ha sido señalado por ella para eh, por el abogado para ejercer precisamente las funciones de trabajo. Entonces, por ende, respetuosamente solicito también su señoría que se atienda precisamente a las decisiones de la Honorable Corte Suprema de Justicia, entre ellas el auto 3580 del 2016 relacionado con este tema, para que efectivamente, de conformidad a su análisis, eh, se le conceda la posibilidad a la señora Yesenia. Muchas gracias. Señor delegado, solo, solo para efectos de recordar un poco, porque la carpeta no me la han traído, eh, el señor Jonathan Barco Rincón también está detenido ¿no? junto con él. Entonces, sí, señora. Sí, señor. perdón. Sí, señora, ellos se encuentran, ella es la pareja, la pareja eh, tiene, ambos tienen investigación por parte de esta fiscalía, ya se ha firmado un preacuerdo con ellos también y eh, se está precisamente a la socialización del preacuerdo. Muy bien. Gracias, delegado. Y concretamente, eh, señor, para adoptar la decisión, haremos las siguientes consideraciones. Se ha solicitado ante este despacho constitucional por parte del defensor, eh, el doctor Fabio Blanco, defensor de la señora de la señora Yesenia. Yesenia Rodríguez morzalde quien actualmente está siendo eh, capaz, eh, aparece en calidad de imputada. Pues cabe recordar que estas audiencias se celebraron ante este despacho judicial, eh, quien determinó imponer no solo a ella sino también a su compañero, su esposo Jonathan Barco Rincón, detención preventiva en su residencia. Entre otras cosas, cabe indicar que la semana inmediatamente anterior eh, y el juzgado cuarto para el circuito no precisa exactamente que él confirmó la decisión. Es decir, que está en pie, está en firme esa decisión sí, sí. de detención para ambos, para ambas personas. Se solicita entonces, en razón de eh, esa privación de la libertad de ambos, en este caso, pues, la ley de se conceda un permiso para trabajar a la misma y así, pues, para poder subvenir sus necesidades básicas atendiendo, pues, ...que ambos están detenidos. En, la, en el auto que... ...el del 2016... Eh, ...hizo referencia a un delegado fiscal... ...y en otras decisiones... Eh, la, Corte, la, ...la Corte Suprema de Justicia... ...ha eh, analizado... Eh, ...lo concerniente al permiso... ...para trabajar. Entre otras cosas, en una, en una decisión... ...penal de la Corte de Referencia... Eh, entonces, además, el 12 de mayo, de dominio y otras cosas, en el radicado 0501, 3104, 2008 0071 pues ahí también se analizó eh, lo que tiene que ver con el, con el permiso para trabajar de quienes están privados de la libertad. La ley 63 del 93, que tiene que ver con todo el eh, eh, establecimiento carcelario, eh, preveía... Solamente que se podía conceder el permiso para trabajar a aquellas personas que habían sido condenadas. La jurisprudencia, pues, ha dicho que es un derecho que también tiene los privados de libertad que se encuentran en detención preventiva. Eso está decantado por la Corte y, evidentemente, en razón de ese derecho también constitucional, como bien lo ha indicado el señor delegado fiscal y su defensor, pues, es que hoy es posible que los privados de libertad en detención preventiva puedan acceder a ese derecho. Y es lo que se pretende aquí. En este caso particular, el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal establece una, una serie de, de condiciones para quien está privada la libertad de detención domiciliaria. Uno de ellos es que la persona, pues, tiene la posibilidad de acceder a los permisos necesarios para ir al médico. Si la, en, en el caso de la mujer, para el parto. Y en el caso de ambos, para trabajar, pero luego el, el artículo prevé en la hipótesis del numeral quinto. Y en, la, en el numeral quinto, el referido artículo, pues hace referencia a aquella hipótesis donde el padre o la madre, pues hoy en día es posible ambos, sea en cabeza de hogar. Concretamente. En este caso en particular encontramos que la señora Yesenia, junto con su compañero o su esposo, para que también está el, el certificado de matrimonio, ambos están tribuado de la libertad. Sin duda alguna, a juicio de este despacho judicial, al haciendo análisis, está acreditado ese requisito. Pues es obvio, si ambos están detenidos, y en este caso pues acude a Puro, la ciudad de Yacenia, es obvio de que necesitan trabajar. Pues aquí no están solicitando a ambos padres sino una sola. Y se hace eh, a juicio de este despacho, pues necesario estudiar esa posibilidad atendiendo a que se cumple esa hipótesis del numerante. ¿y por qué se cumple? porque dentro de los elementos materiales que fueron puestos a disposición del señor defensor obran como prueba evidentemente dos registros civiles de nacimiento el indicativo sería el número 57 388 -42 842 1097 -136 -43, donde se puede establecer que evidentemente Jonathan Caleb Rincón Rodríguez es hijo de la pareja Rodríguez Monsalves Yesenia y Rincón Barco, Jonathan Javier. Este menor, pues, aquí nos dice que nació el 14 de enero del año 2017. Es evidente que es un menor de edad. De igual forma, el certificado o registro civil de nacimiento con indicativo serial 360, 84, 962 y WIC, 1097123234 nos da cuenta que Rincón Rodríguez Dana Valeria nacida el 28 de enero del 2014 es evidente que es menor de edad es hija de la pareja Rodríguez González Yesenia y Rincón Barco Jonathan Mariano entonces estamos en presencia de dos menores de edad tal como, la, tal como lo establece el numeral quinto del artículo 314 cumplido eso el juez debe también analizar las condiciones de trabajo, qué es lo que van a realizar y en qué horario ha de cumplirse esa, esa, ese, ese derecho fundamental al trabajo. Eso para asegurar que el cumplimiento, se dé cumplimiento a la medida de detención domiciliaria que impuso el juez constitucional en razón de la investigación que cursa en contra de ambos, en este caso pues estoy refiriendo a la señora Yesenia dicho sea de paso, pues nos significa el señor delegado fiscal que ya obra un preacuerdo que está pues siendo objeto de estudio por ambas partes para luego ser presentado ante el juez de conocimiento. Entonces encontramos aquí que eh, el, señor delega, el señor defensor pues nos presenta eh, en cuanto al horario a desarrollarse la labor y en cuanto al lugar, el, el lugar pues se trata de un Establecimiento de comercio eh, ubicado en la calle 21 norte, número 115 del barrio Kennedy. Cabe indicar pues, que ellos, la medida de aseguramiento se cumple en la calle 19, número 1661, bajo varias horas altas. Podemos establecer que está a pocas calles del lugar donde ellos actualmente cumplen la medida de aseguramiento. ¿Por qué en ese lugar? Porque la señora Yacenia también se probó como. Eh, aquí nos entrega como elemento material probatorio, Cámara de Comercio, esta es una autorización número 3021 del 12 de septiembre del año que discurre, donde se establece que Yesenia Rodríguez Monsalve, como persona natural, la calidad de persona autorizada para la venta de equipos terminales móviles en Colombia, bajos. y que esa autorización para... La comercialización de esos eh, elementos o esos bienes se cumple en el establecimiento denominado Ivalesel, Iba de ubicado en la calle 21 Norte, número 1115 de este municipio, Bucaramanga-Santander. Pues se acredita evidentemente que existe un lugar, una, un local geográficamente con coordenadas donde ella aparece como propietaria, como persona natural, porque no es una compañía, obviamente, es un establecimiento de comercio, que también, como viendo lo reconoció el derecho fiscal, fue el lugar donde, presuntamente, pues se comercializaban elementos móviles que resultaban ser hurtados a los ciudadanos. Entonces, encontramos un lugar, fijo y ello, pues, también nos permite establecer las condiciones de trabajo ¿Y el lugar para qué? Para que el INPEC, quien vigila el cumplimiento de la medida, tenga la posibilidad de hacer, de cumplir esa obligación legal y constitucional, como para que las personas que están privadas de la libertad no anden como Pedro por su casa, como suele acontecer tristemente en este país. Que las personas, muchas de ellas incluso, son capturadas aún con medida de, de detención de inquieto. Este no es el caso, pues solo pues, esperamos que eso no sea así y por eso se, el juez debe estudiar dónde, cómo y en qué lugar se ha de cumplir ese derecho al trabajo, también es un derecho constitucional y en qué condiciones. El señor defensor pues nos ha puesto, nos ha, ha, ha puesto a consideración del despacho que la señora Yesenia, en ese lugar que aparece ella como propietaria, en este caso, ubicada en esa coordenada ya mencionada, ella cumpla esa labor en un horario que se extendería de lunes a sábado entre las 9 a las de 9 a 12 y de 1 a 6 de la tarde. De 9 a 12 del día y de 1 del mediodía a las 6 de la tarde. En la que ella pues, obviamente como propietaria, eh, pueda ella comercializar los elementos eh, móviles, el accesorio y demás en ese lugar y ahí se cumple. Encontramos entonces, eh, frente al requisito de las condiciones, pues existe un lugar de establecimiento que también se ha aprobado que existe. Entre otras cosas, pues también existe un registro fotográfico donde se puede observar evidentemente eh, dónde queda el lugar publicado. Ella eh, incluso también aparece como formulario del registro único tributario, o RUT, tiene RUT. Y aquí tenemos el certificado de cámara de comercio del que hablaba el señor defensor de la ciudadana donde se establece que está activo ese, ese local en este momento y ella como que se dedica a la labor de comerciante. Bien. En razón de que se cumplen la, la, los requisitos eh, referente a que ella con su esposa están detenidos y ella solicita para el cuidado de sus hijos, y además que se acredita el lugar, el, el horario, este juzgado entonces accederá a la solicitud de concederle a la ciudadana Yesenia, yes, Yesenia Rodríguez Monsalve, el permiso para trabajar, pero hará una modificación. Se hará entre lunes a sábado, pero voy a autorizar que ese permiso para trabajar se realice entre las 9 de la mañana hasta las cuatro de la tarde, entre las nueve de la mañana a las cuatro de la tarde. En ese horario, pues, la señora Yesenia tendrá la posibilidad, allí mismo, pueda tomar sus almuerzos y retornar a su casa a las cuatro de la tarde. Es decir, la hora que haya pedido el abogado de hasta la una tarde, ella ahí, deberá, ella ahí volverá. Ella coordinará para que sus alimentos puedan ser llevados hasta allá y pueda nuevamente retornar. Insisto, se autoriza la, el permiso para trabajar, la señora Yesenia, de lunes a sábado, entre las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Se comunicará esta decisión al IPET para que también el guardián que cumple esa labor pueda en cualquier momento eh, eh, Realizar la visita correspondiente y, en el caso de no encontrar, salvo situación excepcionalísima, hacer el reporte correspondiente al juez de conocimiento. Esta decisión notificada queda en el trado y contra ella proceden los recursos de ley. Señor defensor. Su señoría, como defensa de Yesenia Rodríguez Monsalves, sin recursos, conforme con su decisión ajustada a derecho. Señor Muchas delegado, gracias. fiscal, Sin recursos, su señoría. Como no se interpone recurso alguno, esta decisión queda así debidamente ejecutada. Se le adelanta sus correos y lo pertinente para que la señora Yesenia, lo más pronto posible, pueda realizar la labor que aquí se ha ordenado. Muchas gracias por su asistencia. Culminamos esta audiencia siendo las 8 y 29 de la mañana. Muy amable. Muchas gracias. Buen señoría. día, doctor. Muy buenas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.